<risa> ah, en la cara. No, huevo. Oh, oh, oh, oh. <risa> Seguridad nacional, un peruano más. Ya <risa> yeah, <stop, stop>, <risa> Meta de potencia Mira ahora, con todo ¿Estás seguro? Oh, eso es una verdad Ahora déjame a mí, déjame a mí ¡Déjame a mí! No puedo no. que te pegue, que te pegue, que te pegue ando perdido sin tu amor, baby. A ver, jugador. ¿Qué pasó? Bien, yeah. ¿Te podemos disparar para los vlogs? No. No, no, no, no. ha baby. Ok. ¿Te gusta? fucked up. You detrás the la Yeah, Pussy. Estás verde. ¡Ay! me está Acá mi empleado lavando mi carro. No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tengo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sí, no, puta madre! Yo tengo la cámara y tengo cosas, ¡No, puta madre, Steven! Mi teléfono, huevón. Mira, En la pierna, pero no. Sí, sí, pero no. ¿En la pierna? No, acá. Ay, huele Ay, okay. Ay, okay. Ay, mierda. Ay, bueno. It's... Uh -huh. segundos más tarde Lulú, tú también, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, bueno, si ¿Tú también quieres? Ya me acuerdo, apura, apura. Apura, apura, acuerdo, ya también. Está.